preparé un momento aquí estos ítems para la siguiente explicación. Bueno, selecciono un take de este objeto. Voy a ítem, aquí a take donde íbamos y le voy a dar esta opción. Explode exploit all takes to new tracks. Ahí es inglés, dios santo. Bueno, eh, hago clic ahí y qué es lo que sucede? Entonces, prácticamente me toma los tres takes que tenía dentro del objeto y me los separa en tres distintas tracks, en tres distintas pistas. Si aquí hubiera tenido cuatro, cuatro takes dentro de este objeto, me hubiera creado cuatro pistas. Bueno, esa es la primera opción. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice, exploit all takes in place. Bueno, sencillamente... Me los despliega todos dentro la misma pista. ¿sí? Están todos ellos dentro de la misma pista. Eso me hace esa opción. Voy a darle control Z. Hasta donde llegué. Ok. Vamos a darle la siguiente. Esta me las despliega. Exploit all takes in order. In order me las desplegaría una detrás de la otra, en la misma pista. ¿Sí? Aquí entonces empezamos a verlas en orden, no las despliegue en orden. Ahora voy a seleccionar estas tres para ver qué nos ocurre con la siguiente opción. Selecciono las tres, los tres take o tres objetos que había colocado antes, que se habían desplegado y continuamos con esta Implot items across tracks into takes me toma las pistas, los objetos que hayas seleccionado dentro de las distintas pistas y me las coloca todas dentro de un solo objeto y así puedo seleccionar eh, el take que yo quiera, la toma que yo quiera Ahora voy a seleccionar este. Estos que estaban en orden. Voy a ítem, take. Y le voy a dar la siguiente opción que dice Implot items on same track into takes. Me cogería todos los, los objetos que tengo en orden y me los pondría en un solo objeto separados por tomas. Entonces, la diferencia entre uno es que toma los objetos que están por pistas. Vamos a verlo. Este me tomaría los objetos que están en distintas pistas y me lo dejaría dentro de una sola pista en un objeto con sus distintas tomas. Y este me tomaría mil dos objetos que están desplegados al horizontal dentro de la misma pista y me los deja en un solo objeto con sus distintas tomas. Bueno, y este último que tenemos aquí, paste to take in items, sencillamente, bueno, para que se note. Sí, vendría a copiar un ítem dentro el interno de estos, de estos, de estos text, de estas tomas entonces para que se note voy a copiar este con control C selecciono ahora mi, una de estas tomas de este objeto voy a items y le digo paste to text items me agregará este file de la guitarra dentro de los text de este MIDI ¿Sí? bueno prácticamente vendría a ser eso <risas> es extraño ver un un... Esto tendría MIDI Este sería el otro pedacito Otro toma Y aquí vendría a estar el otro Bueno, y para eso serviría Vamos a ver qué nos falta siempre dentro de Take Ah, no he seleccionado nada Voy a seleccionar este take y tenemos estas opciones bueno sencillamente aquí vamos a seleccionar las distintas take que, que tenemos grabadas allí entonces si yo selecciono el take 3 aquí me selecciona el take 3 si le digo selecciona el take 1 me selecciona el take 1 y así